Funciones del lenguaje Tenemos la función referencial Cierto Que es la que ocupa el emisor El mensaje Que es la función poética Y la función que ocupa el receptor Que es la función conativa El código es... El que ocupa la función metalingüística y el contacto canal es el que ocupa la función fática. Tengo que decirles que estas son las funciones que nos faltaba estudiar, porque ya en la sesión anterior vimos la función poética. En cuanto a la función referencial, es la que orienta hacia el contexto. Se centra en la relación que los hablantes tienen con el mundo, las manifestaciones y los objetos a los cuales remite una forma lingüística. Es importante destacar que la función referencial es la principal función del lenguaje y está presente en todas nuestras expresiones, incluso cuando la función principal sea otra. En cuanto a la función expresiva o emotiva, es un tipo de función del lenguaje que se emplea con el propósito de comunicar a un receptor los estados de ánimo, es decir, sentimientos o emociones del emisor. En cuanto a la función apelativa o conativa, es la función que se centra en el receptor del mensaje y es empleada para ordenar, pedir o preguntar. Esta predomina al dar instrucciones verbales o escritas. Los recursos lingüísticos utilizados en esta función son vocativos, empleados para nombrar o llamar a una persona, imperativo para expresar mandatos, órdenes, ruegos o deseos. También son empleados los infinitivos para dar instrucciones. Las oraciones interrogativas, las palabras connotativas y los adjetivos valorativos. La función fática... Y en esto quiero precisar que para que el proceso de comunicación, comunicación perdón, sea efectivo se necesitan diferentes elementos. Un emisor, un receptor, el contexto, el mensaje, el código y el canal de la comunicación. Ese es nuestro sistema de comunicación determinado. Cada una de las funciones se enfoca en alguno de estos elementos la función fática se centra en el canal de comunicación es empleada pa para dar inicio prolongar interrumpir o terminar una conversación el propósito de esta función es facilitar el contacto entre el emisor y el receptor pero carece de contenido informativo. Luego tenemos la función metalingüística, que se centra en el código mismo de la lengua. Es el código el factor predominante. La función metalingüística es cuando usamos el lenguaje para hablar sobre la forma, límites y funciones del lenguaje o de una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 Canalla. En cuanto a los tipos de oraciones de cada función, podemos decir: ejemplo de oraciones enunciativas. Esta semana iremos a visitar a la tía. El presidente está pensando en no postularse a ningún cargo en la próxima elección. Salir a navegar me relaja de todas mis presiones. Mañana termina el invierno. La semana pasada recorrimos todas las ciudades vecinas. Mi nombre es Felicitas, pero me dicen... Feli. En cuanto a la función conativa o apelativa, está basada en las órdenes. Por ejemplo, mantén la casa limpia, haz silencio, cierra la puerta al salir y dime dónde andabas. En cuanto a la función eh, apelativa, tenemos que agregar que las oraciones son de tipo imperativo, interrogativo o enunciativas. Vemos bien que los tipos de oración se pueden combinar o conjugar en un texto, en una frase. Hablamos de la función fática, ¿cierto? Y ejemplos de oraciones de, que tengan esta función son ¿Me escuchas bien? ¿Entiendes lo que te digo? No te escucho bien. ¿Qué me dices? Los ejemplos para la función del lenguaje llamada metalingüística sería primero se escribe decisión primero se escribe con C y luego con S o caso significa puesta del sol ¿qué significa la palabra atribulado? no se dice cabo se dice quepo hondo Significa profundo Es importante que sepamos que cada palabra O signo, como se le llama en lengua y literatura Se compone de dos partes Uno es el significado y otro el significante Aquí tenemos el dibujo de una bicicleta y la palabra bicicleta. La palabra bicicleta es el significante y el dibujo bicicleta es el significado. Acá tenemos la palabra mesa. Ese es el significante, pero el significado... Es la mesa que se muestra en el dibujo. Hay que tener presente esto también en el caso cuando queremos elaborar un verso poético y queramos ocupar una metáfora. Entonces es relevante recordar siempre que las palabras se dividen en dos partes. Significado y significante.